Amigos, bienvenidos otra vez. Ya saben, ya se saben la movida. Estoy acá en el Nuevo Laredo. Ya tengo aquí mis hoteles de mi siguiente viaje. Acabo de entregar una carguita acá en Marva. Si no vieron cómo lo hice, pueden ir a ver el, el video anterior. Vamos a empezar. Esta vez voy a Lewisburg, Tennessee. ¿Qué pasa con las gomitas? ¿Qué pasa? avance fluido un rato pero ahorita ya hay otro accidente aquí adelante estoy sobre la ya es sobre la Interestatal 30 ahí quedó voy a comer y este hacer mis cosas voy a editar un poco y Mío. de la mañana pasa gente, buenos días hoy es jueves ya, ya es hora de darle otro ratito son las 8 de la mañana este. si sí, les dije va llegué aquí al loft de eh, Rockwell y eh, ya no voy a jamar darle otro ratito y luego voy a avanzar unas voy a manejar unas 9 horas más o menos. ¿Sale? muy cool en un momento que se llama la Conferencia de Honolulu, ¿no? eh, Estados Unidos mueve su capital a Honolulu, a esta isla de Hawái, y, y hace una conferencia donde juntan diferentes líderes de Estado para compartir información sobre los, los hombres y tratar de llegar a un consenso de qué podemos hacer. Y aquí hay algo bien padre. El primer gran parte de aguas que se hace es que la Conferencia Honolulu se hace para restablecer el comercio. O sea, básicamente lo que dicen es, si nosotros seguimos en este estado de guerra perpetua, vamos, se nos van a acabar los recursos. O sea, porque a medida que se va muriendo la gente y se va haciendo ah, si zombi, pues tenemos que combatir. Vamos a ver qué pasó aquí. A ver, a ver qué pasó. Al menos 10 minutos de retraso marca el reporte del tráfico. A ver qué fue. Claro. O si sea, usted no tiene claro, simplemente se siente mal pues ese Es el primer punto para que usted en ese momento haga la diferencia entre depresión y tristeza ¿okay? La tristeza puede ser que es la ocasiona un fenómeno, la pérdida de un ser querido, que lo corrieron del trabajo, que terminó con su novia, eso es tristeza ¿okay? Eso es estar triste, que después puede detonar en un cuadro depresivo, es una cosa distinta Pero para entrada para que sea depresión usted no entiende por qué está deprimido ¿okay? segunda Es un regalo de Dios Sí, simplemente un día llegó y perdió la, la, la, todo el sentido de la existencia. ¿qué? Ah, bueno, pero ahorita hablamos de los orígenes biológicos de la depresión, porque hay un par de teorías bien interesantes. Sí, ahorita, por, por eso digo, pero nada más para, para dejar. Ya, claro, le, ya le urge hablar de pinches bonobos. Vamos a hablar ya de, ya de bonobos. Le urge ¿Qué? hablar <risa> de. ¿Sí? Curiosamente, y de a a de tal, tal, tal, hay cosas dentro de la depresión. Estamos a 18 del año y no ha hablado de bonobos. No, que siete ya te también, cabrón, en los bonobos, o sea, de la explicación de la depresión como raíz evolutiva. Bueno, ahorita hablamos de ella. Bueno, esa es la primera. La segunda es, o sea,. Para clasificarlo como depresión, cosas que antes a usted le causaban placer, las deja de hacer. Eh, si no, no, sé, nosotros disfrutamos hacer este podcast, dejamos de hacerlo porque pues sin explicación alguna simplemente ya no nos agrada hacerlo. Ah, Santo tú disfrutas el podcast, yo disfruto beber. <risa> el, el joven de puta beber eso es una el, el, el, raíz de, una, de un comportamiento también depresivo no, yo no, no pero, necesito hacer ningún podcast bueno, para pero, beber, joven, eh, bueno, pero <risa> a lo que ves que es un ejemplo o sea, ¿cómo le llaman? anedonia anedonia, de la... la incapacidad de sentir de cualquier tipo de placer sí, ¿no? si hedonismo es el, la persecución del placer, la anedonia es la falta ¿no es anodinia, fatale? pendejo? ¿Eh? no, es aden... anodinia no, es anedonia la anedonia. anodinia es cuando no tiene sentido tu vida, cuando no vas a ningún camino Sí, es sí, tierra. anedonia es de, es de placer Aj eh, y la anodinia es cuando no tienes camino Como sí. un personaje de ornítico. En la anodonia, eh, igual la comida Si antes te gustaba, eh, no sé, comerte una hamburguesa Ahorita la hamburguesa ya no te sabe No te gusta comer si te gustaba el sexo ya no te gusta el sexo. Esa es la segunda raíz de, de una persona que realmente tiene de, depresión La tercera, tiene que ser de forma continua O sea, porque entonces podríamos confundir una tristeza Que te puede durar una semana A una depresión que tiene, puede tener periodos en los cuales sea muy duradera Aunque desaparezca un rato Pero vuelve a emerger ¿Qué le pasa al apetito durante la depresión? Es que hay dos Es que es lo primero que tengo que el, el La mayoría de la gente cree que La persona deprimida no come Y no, hay personas deprimidas que comen en exceso o sea, los dos polos de cualquier conducta en la depresión son extremos. yo venía, con yo no, venía para preparado. Para bueno, pero solo para matizar un poco, si ¿sí hay orígenes eh, físicos de la depresión y si hay... Eso eh, es lo que decimos, o sea... Si hay... A ver, pero de los síntomas de la Es depresión. que, es que no, no es una separación clara entre, ¿tienes un problema físico o tienes un problema... Eh, un problema de depresión hay un libro que se llama la nueva ciencia de, quién, de, quién. de la depresión de quién, de quién, de quién. El, el neurólogo de Charles Rayson escribió que un libro que se llama The New Mind Body Science Charles of Raison. Depression ¿cómo se llama? Perdón es como Charles Bronson pero en lugar de Bronson Rayson <risa> Charles Rayson <Raison. risa> escribió The New Mind Body Science of Depression donde habla acerca de los orígenes biológicos eh, de la depresión uno, uno de los datos que da es que si buscas la relación entre glucosacáridos eh, y depresión en EPUB la, el buscador de estudios científicos te encuentras algo así como 250 estudios eh, y lo que concluyen la mayoría de ellos es que si a una rata le das azúcares, le das grasas este, la rata va a provocar va a, a experimentar síntomas similares a los de la depresión porque no son seres humanos pero, pero sí una, una baja cognitiva y el principal eh, Nexo que encuentra entre la depresión y las, y, y las manifestaciones físicas es la, la inflamación. Se me hace bien interesante cómo lo plantea porque el primer punto es la inflamación provocada por una especie de estrés. Entonces, eh, para entender cómo el estrés puede llevarnos a la depresión, hay que entender los orígenes del estrés para la especie humana. Eh, mientras nos estábamos convirtiendo en seres humanos, mientras estábamos evolucionando en la sabana como homínidos, la única manera en la que teníamos estrés era o estrés social o estrés de que alguien, un pinche tigre te va a comer. Eh, si viene un tigre o, o, si viene un, o, o si hay un estrés social, las probabilidades de que hubiera violencia después de eso eran altas. Si te peleabas con un miembro de tu tribu, este miembro de tu tribu va y te mete un hachazo y te mueres. Eh, o si el tigre te, te come, te mueres. Entonces, necesitas... Eh, es probable que haya violencia. Y después de esa violencia, es probable que haya heridas abiertas. Y para, y para evitar infecciones, o por lo menos sobrevivir a las infecciones en estas heridas abiertas, es, necesi es necesario llevar, a un, llegar, llevar el cuerpo a un proceso de inflamación. Entonces, la teoría de este libro es que eh, en el momento en el que nos deprimimos, el cuerpo se está preparando para un proceso de infección que nunca ocurre. Entonces, ese proceso de inflamación se hace severo y entonces podemos irnos uno por uno analizando qué beneficio tendría cada uno de los síntomas de la depresión. Hay, hay un, se hizo un estudio con personas que padecían depresión para vincular precisamente con los síntomas del estrés y ustedes pensarían que una persona que, que sufre de estrés y que obviamente tiene un trastorno de ansiedad en el cual su ritmo cardíaco está latiendo siempre alto, que tiene problemas gastrointestinales porque pues obviamente está en modo de defensa o modo huir bueno, este... Un de energía todo el tiempo sí, sí, sí, es, todo, todo lo está mandando a los músculos, por eso están tensos, por eso están Ajá. contracturados, les duele el entonces estómago entonces tú, en tu, primera, en tu primera deducción ajena a cualquier conocimiento clínico verdadero a partir de tus prejuicios, ¿pensarías que esa persona tiene tendencia a estar deprimida? Eh, no no, no, no. Una persona que está estresada y una persona que, que sufre de ansiedad, eh, no, no, no necesariamente una persona deprimida no manifiesta esos síntomas. O sea, lo que voy es que una persona deprimida, aunque tú estés echado en tu cama y estés triste y estés llorando, tu cuerpo está en modo defensa. Entonces, como tu cuerpo uh -huh. está en modo de defensa, puedes estar acostado y deprimido, pero con el ritmo cardíaco a todo lo que da, o sea, con estar el estómago... Estresado... O... Y deprimido al mismo tiempo Exactamente era como este deprimido este prim... No, es que en general las personas que están deprimidas no su, O sea, su cuerpo no baja en sus, en sus, en sus signos vitales O sea, no, simplemente no quieren hacer nada Pero están están todo el tiempo atemorizados Están todo el tiempo en defensa Y entonces es una mezcla entre el propio estrés Y la propia depresión O cuando sea, te duermes, pedo. los daños físicos que genera el estrés Y que después eh, aterrizan en la depresión Por eso una persona que está deprimida Cuando te dicen, estoy deprimido Estoy muy cansado Ajá. O sea, ¿esa persona por qué está tan cansada? Si no hace nada Porque si pues no hace nada no tiempo, está haciendo nada como, Exactamente está, por... está como pinche de ratoncito de toques ahí Está, está ahí en está la cama mí, ¿no? y está toda estresada, está toda contracturada Ajá. Y entonces Chalo, y... es un círculo vicioso en el cual me estoy cansando de estar estresado Me vuelvo a dormir y da el círculo de la depresión Vuelvo a salir, me vuelvo a acostar y otra vez estoy tenso Y estoy... su rollo, su camarada. is better stop almost even to fight for their freedoms because they don't want to lose it very quickly. That's the church started now. now we as church in the day? Yeah, and you're trying to get in a Holy War. I'm just talking here, but you know, from what I believe, you won't know the seasons, you know, when the Lord comes back to take us, right? Yeah, just keep going to a church, and uh, you'll find out more information. And then you can get on the TV and tell everybody. Okay, you know what, I won't talk about this no more because you guys don't want to hear it. Or believe it, one or the other. When you go Sunday to church, let us know. Yeah, a lot of people don't like talking about it because they don't want to know well, We love God, we love, love listening to church people and everything, but let us know when you go to church for more information before you speak. I cargar to charge the diesel. I'm West Memphis. Memphis, Arkansas y enseguida está luego, luego Memphis, Tennessee. Yo voy a esperar tanto. A 60 frames por segundo no vamos a tener ni resolución 4k ni por supuesto 5k y tampoco velocidades de captura más altas como 120 frames y únicamente nos quedaremos con los 60 frames como máxima velocidad el precio y es que este módulo no es precisamente barato te dejo los enlaces en la descripción al módulo oficial y a una alternativa un pelín más barata y por supuesto el tamaño como estamos viendo en las imágenes este mod google porque está diciendo que estaba viendo que hay un poco de tráfico pero bueno 6 minutos si quiera le voy a dar estoy pensando en llegar a pasar la noche ahí antes de nashville el... ya para quedar a unas dos horas más o menos ya del viento de mañana minutes of remaining drive